Bueno, chicos, pues aquí estamos con otro entrenamiento más. Hoy toca el día de pierna Como digo siempre, solamente hay veces que bueno que ponemos las dos series, la, la, de, la preparatoria, digamos, eh, y la efectiva. Hoy solamente vamos a enseñar las series efectivas. El entrenamiento de pierna. Empezamos por extensión de cuádriceps, luego iremos a la jaca y luego haremos otro tipo de sentadilla. Y eso será lo que vamos a hacer hoy para cuádriceps, ¿vale? Puede parecer poco trabajo, solo tres ejercicios para cuádriceps. Como he dicho en otros vídeos y diré tal, yo ahora simplemente me estoy basando en la cantidad de ejercicios que mi cuerpo aguanta. Entonces, bueno, según las mediciones de CPK, tres para cuádriceps, uno o dos para femoral y uno o dos para gemelo, Es lo que va a consistir el entrenamiento de, el entrenamiento de pierna. ¿vale? Digo uno o dos porque, bueno, según hay veces que a lo mejor hago dos series efectivas de un solo ejercicio y otras veces hago una serie efectiva de dos ejercicios, ya depende un poco el día. vale Pero bueno, vamos a empezar por extensión de códices que sirve muy bien para lubricar, empezar poco a poco, calentar, hemos hecho un poquito también de cardio para lubricar las rodillas y demás, entonces está es la serie efectiva de cuatriceps. Aquí no me guío por repeticiones, le pongo todo a la placa y las repeticiones que salgan, porque normalmente suelen venir estas máquinas con una cantidad de peso que no es muy elevada, eh, además extensiones si se hace con un peso muy elevado las rodillas pueden doler bastante. Entonces, bueno, le he puesto ya toda la placa, eh, van cinco series de aproximación hasta ponerle todo, creo, para calentar y demás. Y bueno, pues vamos a ver la serie cuántas salen, a ver si hacemos diez o más. Bueno, pues como segundo ejercicio vamos a hacer la sentadilla pendular, ¿vale? Es esta máquina que veis aquí, no están todos los gimnasios, la verdad es que es muy cómoda. Yo, por ejemplo, en mi caso, hago la sentadilla pendular en la mitad inferior del recorrido, ¿vale? Para intentar no meter el glúteo, para intentar hacer solo trabajo de cuádriceps. Bajo hasta abajo, todo lo que puedo y subo hasta la mitad. Y sin bloquear las rodillas, evidentemente, vuelvo a bajar, vuelvo a subir y ese es el gesto que hago, ¿vale? Eh... Esta sentadilla es muy buena. A mí me gusta más la hack, pero bueno, está ocupada. Nos hemos venido a esta. Pero la sentadilla pendular es muy buena. Se mueve bastante peso, vale. Aquí tenemos 40, 80 kilos por lado. Tenemos 20, 25, 20, 10 y 15. O sea, 10 y 5, 80 kilos por lado. Pero se puede mover. O sea, si te pones a mover peso, aquí se mueve mucho peso. Lo único que bueno, hay que intentar buscar la forma, o al menos lo que yo trato, buscar la forma de mover el mínimo peso posible. ...para conseguir lo máximo posible, llegar al fallo... ...que es, como vais a ver, que es un recorrido un poco limitado ¿vale? No significa que haya que hacerlo así, que uno lo puede hacer como quiera... ...pero bueno, es la forma en la que yo he decidido hacerlo... ...y hemos hecho tres series, una por disco... ...antes de llegar a la cuarta, la efectiva... ...y bueno, este es de esos ejercicios que... ...entre que te colocas en la máquina que no es tan fácil ponerse debajo y tal... ...bueno pues, eh, hay una demanda de oxígeno bastante curiosa... ...así que, vamos a ver las que salen... Pues vamos con el tercer ejercicio. sentadilla libre normal. A mí me gusta hacer las multipower, pero, pero bueno, no estaba ocupada la máquina. Vale, hemos tenido ocupada la hack ocupar el multipower. Entonces nos venimos a la libre. Eh, yo no puedo hacer un, una maniobra. Bueno, no puedo o no quiero hacer una maniobra de valsalva muy fuerte. Vale, por temas de bueno, por temas de, de lo que me sucedió y tal. Entonces, bueno, le pongo este peso. Hay 70 kilos por lado. Vale, no llego tampoco al fallo. Intento hacerle hacer la para glúteo, es decir, yo bajo. Cuando estoy en la parte baja lo que intento es subir apretando el glúteo, más que centrándome en la pierna, ¿vale? Este ejercicio sobre todo lo hago ya para la parte del glúteo, aunque evidentemente cuádriceps, aductores y demás también van a trabajar. Eh, sentadilla libre normal, como digo, solo prefiero hacerla en multipower para enfatizar más en el glúteo, pero bueno, hoy la haremos libre. Última serie, suelo hacer repeticiones bajas, entre 4 y 5, no quiero llegar al fallo, no quiero forzar mucho la maniobra de Valsalva. Entonces, bueno, es un ejercicio que a lo mejor me vais a hacerlo y puede parecer muy liviano pero su, su cometido lo hace, ¿vale? Que es trabajar sobre todo el glúteo y bueno, y también acabar ya de machacar un poco los cuádriceps y tal. Yo de cuádriceps no le doy mucho porque gracias a Dios el cuádriceps es un músculo que me responde bastante bien. Entonces mi entrenamiento de cuádriceps es bastante escaso, pero como digo es quizás un músculo que no me hace falta trabajarle demasiado. Así que venga, vamos con él. pues después de hacer tres ejercicios de cuádriceps recordamos extensiones sentadilla pendular y sentadilla libre nos venimos a flexión de femoral tumbado haremos flexión de femoral tumbado dos series una de aproximación de 10 repeticiones y la serie efectiva Luego haremos femoral de pie a una pierna una de aproximación una serie efectiva por último para acabar elevaciones de gemelo de pie una serie de aproximación dos efectivas vale eh, entonces nada a mí me gusta empezar por este ejercicio para ir calentando poco a poco aunque ...ya después de hacer el resto... ...no hace falta calentar mucho... ...además a mí el femoral se me agota muy rápido... ...es uno de mis músculos más débiles... ...se me agota muy rápido... ...y con la serie ya de aproximación que he hecho de 10 repeticiones... ...ya le tengo bastante cargado... ...entonces... ...es un músculo que me aguanta muy poco estímulo... ...la verdad es que no puedo trabajarle mucho... ...entonces he hecho una... ...ya voy con él bastante congestionado... ...ahora ya lo acabaré de rematar... ...me gusta empezar por este... ...porque en aquellos casos en los que tengo que calentar más... ...o demás... ...es muy fácil de hacer... ...y... ...y también me gusta empezar por él, porque la postura... ...bueno, aquí la postura depende mucho según las máquinas... ...hay máquinas que no son muy buenas... ...pero si la máquina es buena, la postura es perfecta... ...para trabajar el femoral junto con el gemelo... ...casi de manera aislada, súper super bien, ¿vale?... ...entonces bueno, vamos con él... Bien, pues vamos con el segundo de femoral femoral una pierna de pie, ¿vale? De este hay muchos, hay muchos tipos de máquinas y demás. Este es con peso libre, tira bastante. Cuando es con peso libre, si cogemos un impulso inercial muy fuerte, o sea, empujamos muy fuerte hacia abajo, la verdad es que quitamos bastante eh, resistencia en la parte superior del movimiento, ¿vale? Así que aquí aconsejo que es un movimiento más bien fluido que no un movimiento de pegar un tirón hacia abajo y sobre todo hacerlo ayudándonos de la cadera, ¿vale? Este ejercicio a mí me gusta bastante, pues, trabaja de forma unilateral, es bastante duro, trabaja bastante el gemelo también, ¿vale? Eh, si quisiéramos no trabajar tanto el gemelo, pues bueno, podríamos poner el tobillo en extensión, se trabajaría menos el gemelo. Y bueno, ya he hecho una serie de aproximación y ahora haremos la serie efectiva, repeticiones las que salgan, ¿vale? No, no sé muy bien cuántas saldrán, saldrán unas 6, 8, una cosa así, calculo, y con esto ya pues habremos acabado de morar. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos ahora ya con el último ejercicio que sería gemelo. Eh, aquí no hay gemelo de pie vertical como tal, entonces bueno, hemos elegido esta máquina que es lo más parecido... ...y bueno, una serie de aproximación que ya la he hecho y dos efectivas, ¿vale? Grabaremos una, la otra es igual, es repetirla. Y bueno, a mí me gusta más el ejercicio de gemelo vertical completamente del todo... ...porque estiras mucho más el gemelo, los géminos concretamente, pero, pero bueno, esta máquina también es bastante buena... ...no suelo trabajar mucho el el solo sentado... ...es un músculo que no suelo trabajar mucho... ...porque bueno, por estética para nosotros quizás... ...no es tan, tan relevante como los géminos... ...y bueno, el gemelo decir que es un, es un grupo muscular muy, muy genético... vale, ...yo he probado pues, a trabajarlo cinco veces por semana... ...a trabajarlo una vez por semana, incluso a no trabajarlo... ...y la verdad es que las variaciones en tamaño y demás... ...han sido prácticamente nulas... ...es un músculo, por eso solamente le dedico un ejercicio... Eh, ...intento hacerlo intenso, intento hacerlo lo, lo fuerte que puedo y demás... ...pero no es un grupo muscular que por mucho trabajarlo te va a crecer... ...es muy genético... ...entonces al igual que el antebrazo... ...entonces bueno, tiene ese handicap... ...aún así yo siempre lo meto después de femoral... ...puesto que con el trabajo de femoral siempre trabaja como sinérgico... ...entonces bueno, hoy entrenamiento de pierna completo y acabamos con gemelo... ...vamos a por ello.